Say hello to your friends and viewers. Abujo, ¿de li? hello, ¿Hello? ¿Hello? ¿Hello? <laughs> I'm going to catch your nails. So that's why I have to put gloves. And... Huwag matigay sa mula! Arig! Psst! Para! Hmm, ganyan lang. Yeah. <laughs> <Pshht. coughs> pa luéng kita, pa <Paaluin> kita. tira sangula, pa, pa, pa, ka Ya. Para que Bien. stay put, nothing will happen to you hindi mm. dime, o, topes na topes na sa kabila, kabila no. next finger, next finger next finger Shh, shh, huwag matigas ng ulo shhh Okay. Kanyan lang. Mm, mm Eh Three more Three more Nails Damn. Ok. One more, one more. One more. <laughs> ¡Ay! ¡Ay, na like Mm. Yan. Kain na. Mm. Yan. Hmm. Hmm. Hmm. Ah. <laughs> Kasi lagi kang lagi ka pang nangahart ka. Nagakasakit ka. Minsan noon, na ano mo para ko amo. hmm. lang amok. Mm, ito naman pa. Ah. Let's do the feed. <laughs> <laughs> <laughs> <sighs> hang you're angry now. Ah, no hay, ka hay, mga fans niyan hay, ka hay, ulo mo daw. hay, na ako. I'm already per perspiring. You're giving me a lot of effort to do this. Four more nails, so I'm done with both feet. Oh, my. Wait. ¿Qué es Take it out. Take out your nails. Bien. ¿Qué na Yun. One more. Yun. Ah. Yun. Isa nalang, isa nalang, isa nalang, tapos na tayo, isa nalang, tumutuglo na ang bawis ko, <laughs> isa wow. nalang, mm, bait bite naman yun, grabe na may ikaw, meron ko ba mails sa, sa gilid, ah ngayon ko lang po nalaman, Now the cats have only have four fingers or four four toes on each feet. One, two, three, four. There's no toes. There's no fifth toe. Nah, wala. <laughs> nangpala, <laughs> but nagkulang ang toes mo. yung <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ah, <lang> apat pala yung ano? <laughs> oh oh yung ano ka yung toenails niya. there there are only four toenails so each feet I just knew now. <laughs> tapos na. <laughs> o oh, say hello to your friends and viewers on. Oh. I'm done, kiliti kiliti natayo. Sabimos sa agradecer. Thank you for viewing. See you on my next vlog. This is Abujoong. Okay, na. Bye.